El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de la provincia de Hermanas Mirabal ratificó este jueves la medida de coerción consistente en prisión preventiva a uno de los acusados en la muerte del joven Georgielin Tejada, un hecho ocurrido el día 2 de enero del presente año en la Comunidad Conuco, municipio de Salcedo. Se trata de José Antonio Hernández, Aliachito. Bueno, eh, hoy se estaba conociendo lo que es la revisión obligatoria de uno de los diputados que participaron en la muerte del joven George Elín Esto ocurrió en Conuco, acá en la provincia de Manuel de la Bartarcel. Entonces ¿qué pasó? Se, le, se le ratificó, le impusieron tres meses más. Eh, además estaban conociendo también la solicitud de caso complejo. La juez lo rechazó, nosotros entendimos porque Al momento de imponerle la medida de coerción solamente estaba él. Aunque hay otros imputados. De manera paulatina ya se han ido eh, apresando. Okay. Hay otro que está ya detenido. Esperamos que el Ministerio Público pueda eh, ya dar con los demás okay. imputados. ¿no? En cámara Yurel de Jesús, NTN, Robinson Polanco.